para no destruirse los oídos, bueno la cosa es juntar varios alambres de hierro, de fardo meterlos en un núcleo de plástico y luego hacer que queden la superficie lisa para que luego el martillo golpee en el núcleo y introduzca la electricidad y cambie eh, el lado al, al magnetismo en vez de que corra para allá lo hace correr para allá. El magnetismo al perpendicularizarse se vuelve energía radiante. Entonces ahora lo que faltaría sería pegar el núcleo con algún pegamento de un lado nomás para que queden los alambres y no se corran. Y luego bobinar el primer bobinado y luego el secundario que va a constar de unos tres carreteles bobinados para arriba con un milímetro mucho más fino. Para el primer bobinado puede ser un milímetro... Y para el segundo, unas décimas de milímetro. Para empezar con el carrete de RUNKFOR, que yo lo digo mal, es RUMKORF. Para empezar con el carrete de RUMKORF, vamos a necesitar algo donde, eh, que sirva de núcleo. En este caso, esto es un plástico donde... Venían el hilo para hacer pulseritas de macramé. Bueno, este es el carretel. Luego vamos a cortar alambre de fardo. ¿Mm? Esto es alambre de hierro dulce. Se dobla fácil con la mano. Acá tenemos el extremo. Como verán, esto se dobla fácil. ¿Mm? Es alambre de hierro dulce. Entonces, vamos a cortar una medida... Ahí ya corté uno, cosa que sobresalga un poquito de este lado y un poquito de este lado. Vamos a cortar varios alambres hasta que podamos llenar este tubito de alambres de hierro. Así que seguimos con la medida, cortamos. y cortamos, una vez que tengamos muchos esos alambres, los tenemos que dejar rectos, por lo tanto vamos a usar una superficie plana, lisa, los vamos a ir poniendo en esta superficie plana y con un martillo vamos a ir pegándoles hasta que queden lisos. Ejemplo este que corté recién, como verán, ven, no está liso, ¿Eh? se levanta. Entonces, con un martillo, que ahora no sé dónde está, le vamos a ir dando golpecitos para que queden derechitos todos los alambres. Una vez que tengamos todos los alambres, Vamos a juntarlos y los vamos a meter acá adentro. Acá ya tengo uno donde metí todos los alambres adentro. Y una vez que estaban ya todos, con la moladora le pasé para que quede la superficie lisa. Una vez que llegues a esto, eh, vamos con un pegamento a pegar. Le voy a poner de este pegamento acá y con un alambre voy a apretar el núcleo ¿Mm? con el alambre lo aprieto bien y pego de esta manera ¿viste? Le, le pongo el pegamento que se meta un poquito para adentro y ahí praf, aprieto para que el núcleo quede compacto y solo de un extremo para que todos los alambres se estén tocando en el medio, si vos te pones a ver, eh, crea como un patrón de la flor de la vida, o sea, seis alambres que están alrededor de uno y así está todo, así que el patrón que vamos a usando es el patrón de la flor de la vida. Entonces bueno, una vez que peguemos el núcleo, cerremos y que quede bien firme, vamos a pasar hacer la primer bobina vamos a usar un alambre de cobre más o menos de un milímetro para bobinar el primer bobinado ahora vamos a sellar bien el núcleo con pegamento así podemos pasarle la moladora y ya que quede presentable en uno de los dos extremos que sería el que no tiene pegamento es donde va a ir el martillito golpeando el núcleo Ahí ya le pegué los dos lados, recién le pegué este, lo, lo, le pegué la apretada y ya le pegué este y le pegué la apretada. Ahora voy a dejar que se seque bien el pegamento y luego con la moladora lo voy a dejar finito y ya vamos a empezar a bobinar la primer bobina del núcleo del generador de RUNKFOR. No, perdón, Runcorf. Vos dirás ahora... ¿A dónde encuentro alambre de cobre? Bueno, yo te voy a decir un secreto. ¿Viste los televisores y los monitores que tiran a la basura? Bueno, cuando vuelves le sacar la tapa de atrás, vas a encontrar que en la parte del tubo de vidrio, la parte de atrás, tiene agarrado con unos alambrecitos una manguera negra. Te voy a mostrar la manguera. Acá la tengo enrollada. Pero es esta manguera, a ver. Ahí, ahí está. Esta manguera, ¿ves? Ahí tiene la fichita que iba en el tele. Esto está pegado atrás. Y si vos le sacás eh, la manguera negra, vas a encontrar que tiene alambre de cobre adentro. Entonces, bueno, lo, lo estirás. ¿m? Como te voy a mostrar, lo estoy haciendo yo acá. Acá tengo, ya le saqué la manguera negra. Y ahí lo tengo todo estirado. Y lo estoy enrollando en este en este carretel para luego bobinar el núcleo, ¿Mm? así que acordate, en todos los televisores vas a encontrar mucho alambre de cobre, más o menos, esto debe tener, eh... ¿cuánto será? llega a, no, no, esto es 0,7 por ahí calculo yo, ¿Mm? no sé si llega a un milímetro, pero bueno, es un lindo alambre de cobre. Después vamos a tener que buscar uno más fino para la segunda bobina. Que van a ser los tres carreteles o cuatro o cinco, los que les queramos poner. Que van a ir arriba de la primer bobina. Bueno, ya tengo pegado el núcleo. Y ya tengo bobinado lo que voy a usar para bobinar el núcleo. Así que ahora vamos con la moladora. Vamos a a quitarle esto ya de haber pegado bien salgamos bueno algunos todavía están sueltos veremos después si con una cinta lo podemos encintar este quedó firme este, ahí hubieron un par que no bueno Vamos con esto, tapones para los oídos, siempre hay que usar tapones para los oídos, cuando vayamos a usar la moladora. ahí me gustó, ¿Mm? quedó bien lisito y acá quedó súper lisito y además quedó pegado, así que ahora vamos a bobinar, ¿cómo se bobina? vamos a ver, agarramos el carretel de cobre, lo metemos en un fierrito para que quede ahí y pueda dar vueltas ¿Mm? y bueno, vamos a empezar con la primera, le vamos a dejar hacia afuera un pelo. Pelo, más o menos así y comenzamos en sentido antihorario a ah, bobinar ah, acá habría que pegarle como una cinta a ver una cinta caja de herramientas una Acá. que bueno Viste cuando... siempre buscas algo nunca lo encontrarás inmediatamente así que le vamos a poner una cinta simplemente para que no se nos para que no se nos salga lo que ya hagamos hayamos hecho ahí una cintita plim, plam, plum plam, bien, entonces ahora empezamos en sentido antihorario a bobinar yo lo hago a mano porque no tengo la máquina pero bueno con un poco de paciencia lo puedes hacer esta va a ser la primera bobina, el bobinado primario como le dicen tiene que quedar una al lado de la otra y no encimarse ¿eh? Una al lado de la otra lo más prolijito posible Y no encimarse Bueno, como verán Voy a estar un rato Con esto, ¿eh? hasta que agarre la mano Y pueda ir más rápido Así que tengo que ir para acá, luego por arriba para acá Luego para acá Todas las vueltas que yo le quiera poner no te imaginas, esto es un desarrollador de paciencia, esmero, conducta, disciplina, tolerancia y amor. Tienes que tener mucho amor para esto. Y llegué. Pim, pam. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner una cinta para empezar a bobinar arriba nuevamente. Eh, la cinta va a venir mmm, para allá. A ver. ¿Cómo hacemos esto para que no se salga? Bien. Yo creo que con ese poquito de cinta... Ahí está. Bien. y ahora empezamos a bobinar por arriba e ir bajando acá ya tenemos que ir bajando a ver. Ahí está. bajando Hemos llegado una vez más al lugar donde hay que volver. Volver a bobinar para arriba. La paciencia, la tolerancia, las virtudes de una persona aparecen cuando hacemos este trabajito. Ahí. Así que ahora que ya hicimos la parte de abajo, pin, pin, pin, vamos a volver a bobinar para arriba. 21.558, 21.559, 21.560. Una vez más, estamos llegando arriba. ahora tengo que bajar de nuevo y yo creo que ahí ya va a poder quedar y si no queda bueno la verdad que me, me cansé demasiado fui para arriba fui para abajo fui para arriba y ahora tengo que ir para abajo así que lo que vamos a hacer ahora es para que como me quedó acá viste me quedaron algunas como entradas así no me quedó espira sobre espira Ahora cuando baje se me va a querer meter en esos lugares, así que lo que yo voy a hacer es ponerle un, una cinta a la bobina para poder apoyar las nuevas espiras todas una al lado de la otra y que no se me anden metiendo los surcos de, de, de, de lo que pasó abajo, viste que no quedó bien, bien perfecto. Así que vamos a ponerle cinta por un lado para detener esto acá. Ahí. Esto ahí que por allá. Y ahora vamos a encintar toda la bobina, como te decía, para que las nuevas espiras apoyen una al lado de la otra y no se anden metiendo en los surcos de la bobina de abajo bien ahí ya vamos tres vueltas y esta va a ser la última aunque le podría dar más pero bueno hasta ahí llegó mi pasito Así que ahora vamos con la cuarta vuelta, traten de que esto no les pase, o sea si les, si les llega a pasar esto, de que se les hace el rulito, nunca tiren de esta manera, ¿Mm? no, siempre traten de volver atrás con mucho cuidado, dejarlo derechito, ¿eh? no tienen que hacer esa E, no, pues se corta luego, así que bueno, vamos. Última, Uf, ay, mis deditos. Bueno, terminé. ¿m? Acá quedó. Empecé con este. Empecé con este. Bobine para abajo, para arriba, para abajo y para arriba. Y salimos por acá. ¿m? Le puse cinta para que no se salgan las bobinas, para que quede compacto, para no perder el trabajo. Así que ahora faltarían bobinar los carreteles de alambre más fino que van a ir encima y juntitos eh, la razón por la que hay que hacer carreteles y no bobinar todo de una es porque pueden haber fugas de alta tensión en la bobina secundaria y quemar parte de la bobina entonces se hacen carreteles se bobinan los carreteles y se van uniendo en serie unos con otros hasta que tengamos la salida por acá ¿Mm? ahora lo que falta es el próximo paso diseñar la, la parte donde el soporte donde esto va a estar el martillito y bueno las cosas que faltan estamos viendo entonces los circuitos estamos viendo que se compone de dos devanados un primario y un secundario encima de un núcleo de hierro compuesto por alambres de hierro fíjense en la fotografía a la izquierda se ve el generador de run for run for Uf, oh, no me sale. Bueno, estamos viendo diferentes modelos de generadores de Runcorf, Donde podemos ver en este caso el modelo Odin. Para transmitir energía radiante por el aire. Acá estamos viendo otro generador. Donde podemos ver que tenemos la bobina de inducción. En este caso, eh, los primeros ensayos con rayos X. Puede verse arriba de todo el sistema la bobina de inducción. En este caso estamos viendo una medicina también olvidada por aquellos años, para dar golpes de corriente al cuerpo y de esa manera eh, dejar bien todo el sistema, lo que es bioplasmático, todo lo que corresponde a la energía vorticial de nuestro cuerpo, queda alineada con un solo golpe de corriente de esa bobina. La bobina de Runford. Es un generador eléctrico que permite obtener tensiones muy elevadas del orden de los miles o decenas de miles de voltios a partir de una fuente de corriente continua. Fue inventada en 1850 por Heinrich Daniel Runcorff, mecánico de precisión parisino de origen alemán. Al mismo tiempo, Charles Gaffon, Page en los Estados Unidos y Anthony Mason en Francia habían realizado aparatos similares. Runkford aportó a la bobina de Mason los perfeccionamientos necesarios para responder a las necesidades de la medicina y la física de una fuente de corriente de muy alta tensión. Su funcionamiento. El principio de la bobina de Runkford es de un transformador elevador de tensión constituido de un bobinado primario y de un bobinado secundario. El primario Está hecho de unas decenas de vueltas de hilo de cobre aislado de un diámetro bastante grueso, del orden de un milímetro. En tanto que el secundario está constituido de varias decenas, incluso centenas, de millar de vueltas de hilo fino muy fino, algunas décimas de milímetro. Los dos bobinados están enrollados alrededor de un núcleo magnético M... Uh... ...formado por hilos de hierro dulce reunidos en haces. El hecho de dividir el núcleo permite limitar las pérdidas por corrientes de Foucault. Las espiras del bobinado secundario deben ser cuidadosamente aisladas... ...para evitar la quema del bobinado por sobretensión. Si el primario P es recorrido por una corriente variable... ...producida a partir de la corriente continua... ...procedente de un acumulador controlada por el oscilador mecánico A... ...la variación del campo magnético induce en el secundario S... ...una tensión en la que el valor es proporcional a la relación... ...entre el número de vueltas de S respecto al número de vueltas de P. Esta relación de transformación es muy grande para la bobina de runcorf ...lo que permite obtener tensiones de varios kilovoltios... Al cortarse la corriente, abertura del circuito primario, es cuando la tensión inducida es más elevada y produce una chispa entre los bornes esféricos situados en G. La formación de la chispa se traduce en la producción en el circuito de una serie de oscilaciones eléctricas amortiguadas, cuyo periodo fue calculado en 1853 por William Thomson. Esta descarga oscilatoria se acompaña de la emisión de ondas electromagnéticas que fueron estudiadas por Heinrich Rudolf Hertz en 1887. Una forma en la que se evalúa la potencia de estos dispositivos era mediante la máxima longitud de la chispa que era capaz de formarse entre los electrodos desde unos pocos milímetros en los primeros dispositivos hasta más de un metro en la bobina de Alfred Upps de 1877. Para producir chispas permanentemente, fue suficiente para Runkorf controlar el paso de la corriente que circula por el primario con la ayuda de un oscilador Trembler, un sistema interruptor puesto a punto por el alemán Christian Ernest Ernst NEF el principio es el mismo que el del timbre electromagnético. Primer tiempo, la corriente suministrada por el acumulador B pasa por el contacto K y atraviesa la bobina P. En segundo tiempo, un campo magnético se forma en el núcleo, que se comporta entonces como un imán, y atrae al relé A, fijo en el extremo de una lámina resorte, sujeta a un punto fijo. Tercer tiempo. La lámina se separa del contacto K y la circulación de corriente en el primario se interrumpe bruscamente. La chispa del pico de corriente de ruptura es absorbida por el condensador C. El campo magnético en el núcleo desaparece. Cuarto tiempo. El relé A ya no es atraído por el núcleo. La lámina del resorte vuelve a cerrar el contacto con K y la corriente puede circular de nuevo el tiempo que separa dos cortes del circuito se llama periodo de corte y depende de numerosos parámetros atracción del núcleo rigidez del resorte etcétera y puede ser ajustado con la ayuda de un tornillo de reglaje es del orden de milisegundos lo que corresponde a una frecuencia de corte de 1000 hercios el añadido ...del condensador en los bornes del contacto C, fue propuesto en 1853 por Hippolyte Fizeau, los primeros descritos. Aquí son los utilizados por la bobina de encendido de los motores de explosión para producir la chispa a las bujías. Una de las primeras aplicaciones comerciales de la bobina Ruhmkorff fue como el emisor radiotelegráfico. Según la teoría de Maxwell, las corrientes de alto voltaje y alta frecuencia son capaces de producir pulsos electromagnéticos que viajan a gran distancia a través del aire. El emisor básicamente es una bobina en la que uno de los extremos del secundario se conecta a tierra y el otro a una antena. El operador maneja... ...un pulsador idéntico al del telégrafo convencional con el que genera señales en código morse... ...que se recibían en las estaciones receptoras dotadas de las correspondientes antenas. Fue el primer precedente práctico de lo que en pocos años se convertirían los sistemas de radiodifusión... ...y más tarde en la transmisión de energía sin cables de la mano de Nicolás Tesla la bobina de inducción fue el primer tipo de transformador eléctrico. Durante su desarrollo en 1836 y en 1860, sobre todo por prueba y error, los investigadores descubrieron muchos de los principios que rigen todos los transformadores, como la proporcionalidad entre el número de vueltas de los devanados primario y secundario y la tensión de salida, y el uso de un núcleo de hierro dividido para reducir las pérdidas por corrientes de Foucault. Michael Faraday descubrió el principio de inducción, la ley de Faraday, en 1831 e hizo los primeros experimentos con la inducción entre bobinas de alambre. La bobina de inducción fue inventada por el médico estadounidense Charles Graf Page en 1836 y más tarde, de forma independiente por el científico irlandés y sacerdote católico Nicholas Callan, en el mismo año, en el St. Patrick College de Maniut y mejorado luego por William Stuger Gunn y mejorado por William Sturgeon y Charles grafon Page George Henry Bacci Von Nair, George Henry Bach y Sturgeon en 1837 ...descubrieron independientemente que un núcleo de hierro dividido en alambres independientes... ...reducía las pérdidas de potencia por corrientes de focault. Las primeras bobinas tenían interruptores operados manualmente... ...inventados por Callan y Anthony Philbert Mason en 1837. El interruptor automático de martillo, Trembler... ...fue inventado por el revolucionario profesor James William McGowley en 1838 de Dublín, Irlanda él fue uno de los más importantes en esto, descubrió el martillo que ya le daba la frecuencia a la bobina y la podía poner en resonancia luego Joachim Phillips Wagner en 1839 y Christian Ernest Niff en 1847 Hipólite Fiseau en 1853 introdujo el uso del condensador para amortiguar las ondas producidas por el Trembler, Heinrich Runcorff consiguió generar voltajes más altos aumentando en gran medida la longitud del secundario. En algunas bobinas utilizando hasta 10 kilómetros de alambre produciendo chispas de hasta 16 pulgadas. A principios de la década de 1850 el inventor estadounidense Edward Samuel Ritchie introdujo la construcción del secundario dividido para mejorar el aislamiento de la bobina de inducción. Callan fue nombrado Minestone en 1000 DBB. Las bobinas de inducción se utilizan para proporcionar alta tensión en sistemas de descarga eléctrica en gases, en tubo de croquis y en otras investigaciones de alto voltaje. También fueron utilizadas en física recreativa, iluminación con tubos de Keiser, por ejemplo, y para bobinas de Tesla y para los rayos de luz violeta utilizados en la electroterapia de 1940. Fueron utilizadas por Hertz para demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas, como predijo Jane Maxwell, y por Logde y Marconi en la primera investigación sobre las ondas de radio. Su principal uso industrial fue probablemente el origen de los transmisores de radiotelegrafía y la alimentación de los primeros equipos de rayos X desde 1890 hasta la década de 1920, tras lo cual fueron suplantadas en esas dos aplicaciones por los transformadores de corriente alterna y los tubos de vacío sin embargo su uso más extendido ha llegado a ser en las bobinas de ignición en los motores de explosión interna en los que todavía se utilizan a pesar de que los contactos del interruptor se sustituyen ahora por interruptores electrónicos una versión más pequeña se utilizaba para activar los faros xenón utilizados en las cámaras y luces estroboscópicas entonces nosotros, ante esta nueva maravilla, lo primero que vamos a hacer es armar el núcleo de hierro, empezar con los bobinados, tratar de conseguir mucho alambre para el secundario y empezar a hacer nuestros ensayos con energía radiante, que es de esta manera que vamos a disruptir el aéter. Es de esta manera que vamos a poder dar con fenómenos de levitación, también es de esta manera que vamos a obtener energía gratis transmitiendo de nuestra primer bobina a una bobina más grande que pueda lograr cargar el incremento de energía radiante producto de estar sincronizado con la energía escalar de la Tierra. Entonces de esa manera, de, de nuestra primer bobina, que es con una batería entrando en resonancia con el con el disruptor, digamos el martillo, el trembler, entramos en la resonancia de 10 Hz y vamos a estar enviando la corriente eléctrica de la batería junto con energía radiante como excedente de haber entrado en la sincronía de las ondas escalares de la Tierra. Es así que lo vamos a transmitir y lo vamos a captar por otra antena. Esa otra antena va a tener un capacitor mayor para poder recibir la carga aumentada que luego va a alimentar una línea, una red, o incluso puede alimentar una bobina de Runkhoff Runkhof, Runkhof, Runkhof, más grande y así poder transmitir mucha más energía por el aire, que va a ser receptada por otras bobinas de Runkhoff o bien usada para las cosas que haya que usar la electricidad. Entonces, bueno, les dejo un abrazo a todos. Ojalá que toda esta información pueda gustarte y puedas comenzar junto conmigo a emprender esta nueva hazaña. Vamos a cambiar el mundo desde nuestras casas, desde nuestra inteligencia, desde nuestra predisposición por querer cambiar el mundo. Vamos a empezar con algo bello que no fue olvidado, fue ocultado y vamos a empezar a practicar lo que practicaron los primeros. Porque ahora hemos descubierto que la historia que nos han contado no es cierta. Por lo tanto, vamos a ir a buscar la historia cierta al pasado construyendo un generador de Runcorv. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, te invito a que puedas participar vos en tu casa juntando los materiales uniéndolos y armando este dispositivo de energía escalar quantum que tiene múltiplos múltiples beneficios y múltiples utilidades y lo guía el mismo a éter un abrazo grande y hasta el próximo video